La policía de Miami Beach ahora puede arrestar a los fumadores en la playa. El castigo máximo es una multa de 500 dólares y 60 días de cárcel. El nuevo año comenzó en Miami Beach, Estados Unidos, con la prohibición de fumar cigarrillos en la playa y en los parques públicos. Esto después de que la mayoría de los comisionados de la ciudad votaron a favor de la misma. Se trata de una medida que Dave Dobler, de la Organización Sin Fines de Lucro Volunteer Cleanup y otros activistas ambientales locales defendieron y celebraron. Las colillas de cigarrillos son el artículo número uno que más basura arroja en las limpiezas de playa y encontramos miles y miles de ellas, dijo Dobler en un ávido kayakista. Los oficiales de policía emitirán multas civiles de 100 dólares a los primeros infractores y multas de 200 dólares a los segundos infractores dentro de un periodo de 12 meses. Cabe resaltar que todavía se permiten vapear y cigarrillos sin filtro. Ahora bien, el gobernador Ron de hizo posible la prohibición cuando firmó una ley en junio que permitía a los funcionarios locales regular el consumo de cigarrillos en las playas y parques públicos. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? No olvides seguirnos en Mundo Now para conseguir más información como esta.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 Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara.